Para el baloncesto superior con refuerzos de San Francisco de Macorís, donde el club Máximo Gómez, pues derrotó, no hay videito, derrotó, imagínate tú, imagínate, al club Juan Pablo Duarte, 109, ahí está, 109 por 104. Esa victoria, muy apretada, porque necesitó cinco minutos extra de un tiempo reglamentario, un tiempo de cinco minutos extras. Así se jugó ese partidazo de baloncesto. Ahí llegó el triple de display Ese partido estaba de cuatro abajo. Con exactamente, escuche bien, con exactamente un minuto y algo bajito. Ese rebote ofensivo que comenzó con Luis, Luis Mal Ferreira, ese rebote ofensivo, valió oro. Después llegó el triple, uno de dos triples de... De Flea Gramonte en, el, en ese momento, en ese tiempo extra, incluyendo uno en el cuarto periodo donde arrancó esa ofensiva que él tiene. Miren, este tiro libre del Bimbo marcó la diferencia en el juego. Bimbo aceptó el segundo, empató el juego y luego se fue a tiempo extras Pero el Bimbo falló el tiro libre bueno del juego. O sea, el tipo perdió la oportunidad de ofrecerle a su equipo ir directo a la final porque posteriormente a ese tiro libre fallaba el intento del club Máximo Gómez. Todo el crédito a este equipo que tuvo que ganarle un juego decisivo a San Martín en la vuelta regular. Crédito a Máximo Gómez que ha realizado cambios de siete refuerzos buscando cómo mejorar como equipo. Esa gerencia no ha descansado, ha tenido muchísimos gastos. Lo sé porque también tengo lo, la, la tengo la experiencia de que es así. Conversé con Ramón y te puedo garantizar que el caso de Ramón directamente ha tenido poco sueño, ha dormido poco, ha gastado mucho. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es el que está metido en la cancha ahí goceando? ¿Eh? Y es Castillito que estaba abriendo brazo ahí. ¿Y cómo es esto? Oh, pero ven acá, Castillito. Duarte hizo un gran papel, sin duda que podía ser mejor, salió lastimado Noel Ramos con un golpe en la cabeza, no regresó hasta el final del juego, victoria para Máximo Gómez, yo no puedo dejar señor director, si usted quiere entramos aquí yo no puedo dejar de mencionar en ese partido, que no salió en ninguna parte del video, porque el, el video tenía los últimos minuticos cuando de Blaine se stop, cuando el otro el otro pero no puedo dejar de mencionar la actuación durante todo el juego, todo el juego del más pequeño de la cancha, el pequeñito Albert Vargas, Miguelito. Señores, ¿qué clase de, de corazón tiene el muchacho? El más pequeño, lo mencioné varias veces en la transmisión, es el más chiquito, pero es el, el jugador que más me agrada verlo como va al canasto, no tiene miedo. El tiro de tres cuando lo tenía que tomar, lo tomó. Ayer tuvo un partido grande, yo pienso que fue el más grande de lo que he visto de él en todo el torneo. Es un jugador que tiene un tamaño pequeño, pero tiene un corazón del tamaño de, esta, de, este, de este estudio. Si Máximo Gómez hoy está en la serie final, además de la actuación de Debley, que es acostumbrada, es el mejor jugador ofensivo de su equipo, de la actuación de Luis Mal, que indiscutiblemente ha hecho de todo, de todo, defiende, toma el rebote, anota 10, 14, 15, hace de todo, posiblemente sea el más completo, el tipo hace de todo. La labor que Meming ha colocado a jugar a Andy Aquino, que antes no estaba jugando, pero Andy le está dando unos minutos defensivos grandes a Memin y al, al equipo Máximo Gómez. Y ese aporte de cada uno de esos dos refuerzos que tienen que hacerlo de manera... Obligatoria para poder ganar, pero Miguel Vargas, Miguelito, Albert, yo te felicito, realmente ayer tuve la oportunidad de trabajar ese partido junto a mi compadre Tony García y definitivamente lo que hay en este muchacho es muy grande para el baloncesto nuestro, me alegra tanto de verlo crecer en cuanto a su juego porque él no había podido jugar aquí mucho ya que estaba estudiando en Estados Unidos, ojalá tenga la oportunidad de ir a una universidad, de seguir desarrollándose y de que pueda conseguir una carrera gracias al baloncesto. Pero lo que tiene Máximo Gómez ahí, ese grupo completo, aunque Jesús no jugó muchos minutos, esos minutos que le dan de caen siempre valar o siempre hace cosas. Máximo Gómez tiene un tremendo grupo y, y esos nativos, sobre todo Eso que mencioné y el pequeñito una mención muy especial, muy especial para ti. Ahí estuvo la victoria. Vamos con los más destacados. Jamal Samuel tuvo 27 puntos y 12 rebotes una de las actuaciones más grandes para, para él como jugador importado, ayer también Rudy Peer, Peters, 25 puntos y 7 rebotes. Los refuerzos anotaron 52 puntos, 52, para los que dicen que los refuerzos son complementos en esta liga. Lo que que conforman, los gerentes que conforman sus equipos para que el refuerzo sea complemento eh, normalmente termina afuera pero temprano, porque que eso no es así, o sea, eso no, no es así, el que se lo diga, dígale que no, que así no se estructura un equipo, mientras Máximo Gómez tenía los refuerzos que no estaban produciendo a ese nivel, porque tenían algunos como Malik Thomas, que hizo un buen trabajo, pero ayer estos tipos hicieron de todo y el juego anterior también, definitivamente, Albert Vargas 22 puntos, tomó tres rebotes, dos de ellos ofensivos, dos de ellos ofensivos, el más pequeño cogió... Dos rebotes grandes ofensivamente. Y entonces, de Blea Gramonte terminó con 18. La gran defensa de Luis Mal y de Andy también fueron importantes. Por el Duarte, el Bimbo Carmona, 42, 13 rebotes, que clase de actuación del Bimbo ofensivamente. 23 de Luis Jacobo. Eddie Guizarri, 16, 7 asistencias. Que bien se vio Eddie. Falló unos tiros solo abiertos que pudo haber sido diferencia. Pero Eddie no está jugando todos los días como, como la mayoría de esos jugadores. O sea que Fue una muy buena actuación la de Eddie Guizarri. Néstor Contreras estuvo por debajo de ayer, 14 puntos, salió por falta, no estuvo en su mejor juego. Creo que le faltó él eh, meterse en el juego temprano. Estaba un poquito... Y Cristian, que uno se pone a hablar de la labor de Cristian, nunca sale en la hoja porque no anota mucho. Tal vez los rebotes no fueron... Tanto, pero es muy difícil tirarle a Cristian. Ayer estaba lastimado. Yo pensaba que el dirigente y el cuerpo técnico iba a observar que ya él no podía ni caminar y que Máximo Gómez estaba tomando unos rebotes ofensivos que ya Cristian no lo iba a tomar. Realmente pienso que su cuerpo técnico confió mucho, mucho, mucho más en él de lo que debía. Claro, ya el juego pasó. Lo bueno es que yo se lo decía en el medio de la transmisión. Ese era mi comentario. O sea, no esperé a hoy porque perdieron. El juego todavía estaba ahí. Porque hay un jugador ahí que practicó con nosotros. Derian Guzmán se llama. Que en nueve minutos tomó cinco rebotes. Que en los juegos anteriores estaba haciendo esos rebotes, cogiendo todito. Era muy difícil que Cristian con esa pierna como la tenía ayer. Porque hay que darle crédito a ese muchacho. Cristian estaba mal. Muy mal. No podía caminar. Entonces estaba jugando cuatro contra cinco. Porque él no podía caminar. Ese último, ese tiempo extra fue difícil para él. Esos últimos cuatro o cinco minutos del juego reglamentarios, fueron difíciles, el que estaba cerca miraba a Cristian muy mal, pero esa es la historia, felicidades a Memi, felicidades a Máximo Gómez, que se mete en la final, que comenzará Dios mediante el próximo miércoles 10, nos vamos a la serie final ahora, donde ya Santa Ana está hace rato ahí, va a enfrentarse al Máximo Gómez y por supuesto ya está listo el calendario, ya está listo todos los referentes a este partido número uno que será el próximo miércoles 10 a las 8 de la noche. Así va a ser el primer partido, si Dios lo permite. Santa Ana, Máximo Gómez será transmitido por nuestro canal de YouTube. será Ustedes saben que es Telenor, que es CTT, canal 49, Bonches Latinos, la aplicación. Ahí hemos estado dándole seguimiento completo a, a este baloncesto superior que por primera vez se está transmitiendo por esa vía. Y que los que se encuentran fuera del país pueden disfrutar de esa transmisión Gracias a todas las plataformas que hemos mencionado El público se ha comportado a la altura a pesar de algunas tonterías Ha asistido a los partidos Y otra vez puedo decir que era un asunto de confiar De confiar en que el bajo techo es la casa del baloncesto superior De San Francisco de Macorís con todo y el gran apoyo que tuvimos de San Martín, porque en un momento no había cancha y jugamos ahí mucho tiempo. Creo que nos acomodamos más tiempo de la cuenta, pero ya queda demostrado que con un tema de trabajo se puede lograr esto. Buenas tardes, ¿a quién tenemos en la línea? Sí, buenas tardes, hermano Junior, Yaelo de este lado. ya Yaelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Felicidades también a ti, que eres del grupo del Máximo Gómez. Gracias, mi hermano Junior, nada. Eh, eso se venía a llegar porque tenían un buen equipo, solamente no se hacían falta el complemento de los esfuerzos Nada, y solicitarle a, a la fanaticada que este torneo de nosotros sigamos apoyando disciplinadamente y que, que gane el mejor y ahora en adelante. Muchas gracias, Yaelo. Me alegra mucho escucharte decir ya. esas cosas porque ya. imagínate, Máximo Gómez es uno de los equipos que más fanáticos tiene y que más fanáticos eh, que va a la cancha, porque tener fanáticos en la casa eso no es eh, lo que estamos hablando.